Bueno, sí eh, es toda una mentira lo que han hecho y, y siguen manipulando la Biblia lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo esto, esto de Mateo Mateo 5 ¿no? si alguno quebrantare o el que quebrante o quebrantare eh, uno de estos preceptos más pequeños es, es lo que se dice, es lo que está dicho allí eh. Bueno, sí, bueno, lo leemos, a ver. Y, y vamos a ver. Mateo 7 es, ¿no? ¿no? No, Mateo 5. Bueno, dice Mateo 5, empezando en el 17 no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas no he venido a abrogar, sino para cumplir bueno, vamos a verlos todos, los versículos dice aquí, no penséis que he venido para abrogar la ley bueno, abrogar, ese es el vocablo que se traduce por invalidar también significa eso, es un vocablo compuesto, catalúo y, eh, significa derribar destruir invalidar abrogar se traduce por alguna de estas palabras ¿no? según el, el texto y el contexto donde esté pero significa eso significa derrumbar significa prácticamente anular anular quebrantar eh, en, en, en una expresión coloquial nosotros diríamos eh, borrar del mapa lo que está diciendo Jesús no es que vino a borrar del mapa a, a, a invalidar eh, a anular la ley vamos a ver cuál ley sino está diciendo todo lo contrario todo lo contrario está diciendo no vine a borrar del mapa no vine a anular no vine a quitar eh. esto es necesario decirlo porque en el versículo 19, si mal no recuerdo Sí, vu vuelve vuelve a emplear ese vocablo Otra vez El mismo, es el mismo, Uy, es el mismo, lugo Bueno, aquí en el versículo 17 es catalugo me parece Es catalugo Entonces, aquí en este versículo 17 El Señor lo que está diciendo es eso No vine a anular, no vine a invalidar no vine a borrar del mapa la ley. Ahora veremos qué ley es, porque lo dice también. Eh, eh, no vine a borrar. Bueno, es un infinitivo. Es un infinitivo. Es, es, eh, así como está en castellano también. No vine a borrar. Borrar. Invalidar. abrogar, Invalidar. ¿eh? Es un infinitivo. El infinitivo ya todos sabemos, ¿no? Supongo. No tiene género, no tiene número, no tiene nada. ¿Qué dice un infinitivo? ¿Qué expresa? Bueno, solo el significado. ¿no? El significado de, de la acción. La acción abrogar. La acción borrar, invalidar. ¿eh? Derrumbar también puede ser. esa es un infinitivo. No expresa más nada. ¿eh? Pero está ese infinitivo está en auristo, en griego. Que es el aspecto y ese aspecto es el que nos va a decir qué está diciendo Jesús exactamente al usar esa palabra ¿Eh? al usar esa palabra Él dice allí, no he venido a invalidar a abrogar infinitivo auristo está diciendo que no vino a invalidar la ley en ningún momento del tiempo es el aspecto puntual ¿Eh? doctores de la, del griego ¿Eh? no, no lo cambien no cambien, es un infinitivo. y significa lo que dice significa lo que dice ¿eh? no vine a abrogar, ¿cuándo? no vine a abrogar la ley no vine a invalidar la ley ahora, en este momento en que estoy hablando ni luego, ni más tarde, ni nunca nunca, no vine para eso sino para cumplirla para cumplirla él, ¿y quién más? si no vino para abrogarla, para invalidarla entonces quien la cumple, él y quién más lo va a decir lo va a decir hay una unidad de pensamiento, de tema y, y de tópico entre el capítulo 5 y el 7 claro, ahí está, aquí está comenzando el, el sermón del monte el conocido mensaje, del sermón de la montaña está aquí, precisamente eh, ese, ese vocablo se usa así, lo... Fue usado en aquella oportunidad cuando Jesús fue acusado de haber dicho que derribaría el templo, lo derribaría, lo destruiría y en tres días volvería a edificar, a edificarlo, el templo de Dios. Pero claro, Jesús se refería al templo de su propio cuerpo, ¿eh? al, al templo de su propio cuerpo. Pero la palabra usada allí era derribar, destruir la palabra con la que le acusaron a él y significa eso, derribar completamente ellos lo habían entendido así, los fariseos, aquellos que estaban acusando al Señor en ese momento de, de, de blasfemo y, y de falso bueno es la misma palabra que se usó cuando acusaron a Jesús de haber dicho que derru derrumbaría el, el, el templo de Jerusalén bueno fue acusado con eso no. este ha dicho que derrumbaría es decir destruiría completamente borraría del mapa el templo y que en tres días lo edificaría pero claro Jesús no hablaba del templo de Jerusalén sino que hablaba de su propio cuerpo que ciertamente fue, ¿no? Invalido, fue muerto. pero Jesús bien. dijo que no que en tres días lo edificaría de nuevo su cuerpo no el templo físico de Jerusalén bueno, es esa palabra que se usa ahí bueno, es que Jesús entonces está hablando ahí de, no, de que no vino a hacer desaparecer la ley, sino a cumplirla ¿Eh? por eso ahora, más adelante, Él dice, Él, él habla de la justicia dice, dice, dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos no entraréis en el reino de los cielos, dice, dice en el versículo, el versículo 20 ¿Eh? ¿A qué justicia se refería Jesús allí? ¿A qué justicia? Bueno, a la ley que está, a la cual está haciendo referencia ¿eh? Esa ley que él dice que no vino a invalidar Y además les dice que sí la justicia de ellos ¿eh? Refiriéndose a esa ley, ley moral Como vamos a ver ya mismo si, si, si esa justicia, la de ellos, no era mayor que la de los fariseos No entrarían en el reino de los cielos bueno, a veces se dice que eso fue dicho solo a los fariseos, pero es que Jesús está haciendo un contraste aquí entre los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos y a aquellos que le estaban escuchando, que eran sus discípulos, era parte de la gente de fe, gente del pueblo, gente del pueblo, y le está diciendo: Si vuestra justicia no es mayor que la de estos fariseos, ustedes tampoco entran. Está en el mismo texto y contexto hablando refiriéndose a esas leyes que son calificadas de justicia como vamos a ver, él va a describir todo eso en el sermón del monte y todo eso son leyes morales que tienen que ver con el decálogo y la esencia misma de Dios su naturaleza, su naturaleza. y que esas cosas o esas leyes, preceptos son calificados de justicia en toda la Biblia de hecho el libro de Efesios eh, por la pluma del apóstol Pablo se dice que hemos sido creados y revestidos en justicia y santidad lo dice, es que eso fue lo que vino a traer el Señor eso mismo así que eso les dice si vuestra justicia nosotros decimos mucho, bueno, el que no nace de nuevo no entra en el reino lo dice la Biblia el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos pero es que no es el único sitio donde se dice eso, aquí se está diciendo, pero con respecto a la justicia si vuestra justicia no es mayor, ¿no entraréis? no, claro que no entrar claro, está dicho, es que hay que respetar, hay que respetar lo que está escrito no podemos ir eh, interpretando la Biblia de manera emocional, por catatimias ¿eh? hay que respetar lo que está escrito la Biblia dice lo que quiere decir aunque hoy en día, pues Todas estas, todas estas personas van diciendo, diciendo bueno, eh, es que en realidad no dice eso como vamos a ver ya entonces es importante darse cuenta de esto en el texto, aquí en el texto en el contexto de, toda, de, de, de todos estos capítulos el 5, el 6, el 7 incluso un poco antes cuando comienza el 5 con las bienaventuranzas que podrían ser calificadas de leyes también, eh sí señor son leyes, pero no vamos a entrar en las bienaventuranzas ahora no hay nada que hable de salvación el Señor no está hablando aquí de la salvación por obras, ni está hablando de ser salvo, o de no está haciendo un llamado al arrepentimiento no está haciendo eso, está haciendo otra cosa está hablando de cómo debe vivir el que ya es creyente, y él, los que él tenía delante, sean fariseos saduceos, el pueblo, los discípulos eran creyentes eran todos creyentes en Dios Estamos hablando del pueblo de Israel Y el Jesús, el Señor Se los está diciendo Si vuestra justicia No les está diciendo, bueno, arrepiéntanse Bueno, tienen que convertirse Si vuestra justicia no es mayor Que la de los fariseos No entran Es un llamado a la conducta A la conducta Y la forma o la manera en que tiene que vivir Una persona que dice que sigue al Señor, que es discípulo del Señor que tiene el llamado y la elección del Señor eso es lo que está haciendo Jesús no hay nada en estos capítulos 5, 6 y 7 que hablen de ser salvos ¿dónde está? yo no lo veo tengo 40 años leyendo esto y no lo he encontrado todavía ni ha habido nadie que me diga mira, este versículo dice que tenemos que el Señor allí no está hablando de la ley sino que está hablando de cómo ser salvos nada de eso nada de eso, no existe eso aquí así que ah, el Señor les habla de la justicia esa es la razón porque, por la cual acto seguido empieza, ¿con qué? con el sermón del monte, bueno sigue el sermón del monte pero empieza a mm, escudriñar a hacer la exégesis de muchos de, lo, de las normas, leyes o preceptos del decálogo Incluso de cosas que no aparecen en el decálogo Supuestamente Porque el decálogo no lo tiene todo El decálogo no tiene todo Es un compendio Pero las leyes morales Que tienen que ver con la santidad Y la justicia en la que debemos vivir Son muchas más Son muchas más Entonces, el Señor empieza allí ¿eh? a, a partir del versículo 20, 21 sí el 21 Empieza allí ¿Eh? oísteis que fue dicho más yo os digo pero todavía no entramos ahí ¿eh? todavía no vamos a entrar ahí en eso. bueno, bueno, claro, claro, claro Jesús ha dicho eso no he venido a invalidar la ley acto seguido pasa a hablar a hacer una severa advertencia si, ¿Sí? una advertencia es una exhortación y una advertencia aquel que quebrante eso lo vamos a ver ahora si alguno quebrantare pero también les está hablando de la justicia, y si vuestra justicia la, la vuestra él ha dicho primero yo no he venido a invalidar yo la cumplo, y si vuestra justicia no es mayor que la de estos, ustedes tampoco entran ni ellos ni ustedes y entonces pasa el señor precisamente a escribir a hacer la exégesis de cada uno de los mandamientos que él cita y que aparecen escritos eh, o quedaron registrados en el, en, en, el, en el Nuevo Testamento que a lo mejor fueron muchos más pienso que ese mensaje del sermón del monte es mucho más largo que lo que está aquí posiblemente, pero bueno, no importa aquí tenemos bastante ya y pasa a ser la excesis para decir cómo se ha de vivir en esa justicia no nos deja simplemente con una afirmación si vuestra justicia, no pasa a describir algunas de las normas, preceptos que forman parte de la ley moral y de la justicia, lo hace, lo hace. Y al final, al final, casi al final del mensaje, del sermón de la montaña, del monte, ¿qué hace? Le dice a algunos que creían, algunos que creían que iban a ir directo al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero, en el juicio, en aquel momento, ...que creían que iban a entrar directo... ¿m? ...les dice... ...apartados de mí... ...apartados de mí... ...hacedores de maldad... ...bueno, ¿qué creen los creyentes? ...ah, bueno, hay gente mala... ...la gente atea... Eh, ...no creen en Dios... ...hombre, no... ...le está hablando a su pueblo... ...ya estamos viendo en el capítulo 5... ...acabamos de decirlo... ...está hablándole a creyentes... ...que deben vivir en la justicia... ...y cuando llega... el ...cuando llega... El momento final cuando estos creían que entrarían directito al tribunal de cristo resulta que se llevan una sorpresa y entonces apelan a la hoja de servicio yo he echado fuera demonios yo he escrito libros yo profetizo yo he dicho más de 10 veces que va a venir el nibiru y no vino pero al final vino eh, yo he profetizado todos estos acontecimientos astronómicos yo he levantado muertos yo predico y el Señor que les dice, apartados de mí, ¿qué les dice? Hacedores sin ley. No es maldad, no es, no es la maldad simple. No es la maldad del ateo, sino hacedores sin ley. A ah, Nuña, el vocablo que se utiliza aquí desde el capítulo 5. Al capítulo 7, para ley, que Nomos. Otros dicen nomos. Bueno, es igual. Lo importante es que sepamos qué significa esa palabra en griego y cómo se usa. ¿Mm? ¿Cómo se usa? Claro, eso es lo importante, y es la que se va a usar. La usa, la usó en el capítulo 5, cuando él dijo, no he venido a abrogar la ley, nomos, nomos. Y cuando llega el juicio final al, al, a, a estos señores, al final del mensaje de la montaña, les dice, hacedores sin ley, nunca obraron, que vocablonomos nunca oraron conforme a mi justicia ¿cuál justicia? la que he descrito antes en todo todos esos preceptos del sermón del monte todos son justicia y ustedes no la han cumplido hombre, nosotros nos portamos bien sí se portan bien a la altura del código civil y penal pero la justicia está más allá del código civil y penal está más allá el Código Civil y Penal te permite portarte bien en, las, en la sociedad, como todos, como la mayoría de las personas ¿m? Que tienen los trapitos sucios dentro de sus casas, pero se portan bien La justicia no es eso, la justicia es mucho, pero mucho más que el Código Civil y Penal Ellos estaban entretenidos en otras cosas, en echar fuera demonios en, en, en ir por la vida y por las iglesias y por los vídeos pues con noticias Nibiru, los ángeles, el infierno la cavernas eh, Cristo ya está aquí, etcétera todas esas, todas esas cosas que están de moda y que sigue el 90% de la cristiandad entera ¿Eh? siguen eso ¿Sí, lo siguen estamos entretenidos en eso y en irse colgando medallas aunque eso lo niega todo el mundo, claro todos vamos de humilde por la vida como estoy yo vestido ahora, ¿no? a ver, con una corbata, una chaqueta bien, bien, bien vestido, peinado, etcétera. ¿quién puede decir que yo soy un falso o que esa persona es un falso? ¿Eh? nadie Nadie. somos todos personas responsables que nos levantamos todos los días que llevamos a nuestros niños al colegio hablamos inglés, francés, chino, tocamos el piano y ah, no puede ser un hereje no, sí lo es y profundo profundo porque han negado al Señor están entretenidos esas personas en muchas cosas han quitado sus ojos de la verdadera justicia y la vida cristiana piadosa por eso el Señor les dice apartados de mí, hacedores de maldad no han cumplido con el sermón de la montaña nomos, ah, nomia sin ley, sin ley, sí, sin ley. sin ley bueno, hay algunas versiones que dicen sin la Torah bueno, sin la Torah eh, son versiones por lo general mesiánicas bueno, entendiendo la Torah, que allí en la Torah está el decálogo. Claro, no las leyes rituales, porque Jesús en estos capítulos no habla para nada de leyes rituales. donde hay una sola? Una ley, una ritual aquí. No la hay. No está aquí nunca. ¿Eh? No hay leyes rituales aquí. No, todas son morales. Por eso, Él habla de justicia. Por eso, vemos. Aquellos que querían entrar directo al tribunal de, de Cristo y a la boda de Cordero y no entraron. Pero no solo eso, ¿cómo termina el mensaje? El sermón del monte. Con una severa advertencia. Eso que eh, en la cultura, cuando estudiábamos en bachillerato, nos enseñaban lo que era una moraleja. Cuando estudiábamos gramática, literatura, ¿no? Una moraleja, la enseñanza final. Bueno, aquí en el sermón del monte, allá al versículo, capítulo 7. A partir del 24 y entonces el señor allí en el 24 dice cualquiera pues que oye estas palabras cuáles palabras le compararé a uno que edificó sobre la roca y otro sobre la arena, pero cuáles palabras que oye estas palabras y las hace uno y no las hace el otro son juntos, son creyentes todos, están juntitos estamos juntitos, como las vírgenes cinco y cinco juntitas, claro es que esto está dicho a la iglesia, no está dicho para inconversos, señores. No, esto está dicho a creyentes, como se los está diciendo Jesús. Cualquiera que oye, ¿dónde oímos eso? Pues en nuestras casas, en las iglesias, en los templos a los que acudimos. ¿Cuáles palabras? El que oye estas palabras, ¿cuáles? Esas que acabas tú de mencionar, todo ese mensaje, todo ese sermón del monte. Todas esas leyes, que todo eso es justicia moral, que corresponde con la santidad y la esencia de Dios. Y las pone en práctica. Le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Cuando vino el momento duro en esta vida y en el juicio. Aguantó. Aguantó fieles, son muy difíciles. ¿eh? Pero el que las oye y pasa de ellas, como vamos a ver ahora a continuación, cómo se pasa de ellas esto está dicho antes está esto mismo que se está diciendo aquí al final del sermón del monte en el capítulo 7, 24 en adelante ya fue dicho en el capítulo 5 lo veremos, sí, sí, sí cualquiera que las oye y no las hace edificó su casa sobre la arena vino lo que vino en esta vida presente tribulaciones, persecución y en el juicio y fue una casa que cayó en desgracia. Vinieron vientos, lluvias, problemas, persecuciones y se vino abajo la casa. Se vino abajo. No le quiten, como hacen estos de los vídeos y de las conferencias y famosos de que, que, que quieren multiplicarse para que cada vez los vean más, ¿no? <ríe> sí, mayor juicio no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis un gran galardón no mayor condenación primera de corintios 3 el segundo tipo de maestro y el último que destruyó con la doctrina el templo de dios muchos dicen allí el templo de dios a la iglesia no había ni iglesia no existían la, para conocer y ver las iglesias como una estructura física o una infraestructura física de paredes hay que esperar al siglo 23 II, 2, 3, sí, sí, sí, hay que esperar para verlas, para encontrarlas. Y además, el vocablo, la expresión en Pablo, en Pablo, Templo de Dios, siempre, en el 90% de los casos que él usa esa expresión, el Templo de Dios, se refiere a la persona misma. Allí mismo, en el versículo 16, si mal no recuerdo yo, de 1 de Corintios 12, él lo dice: El Templo de Dios sois vosotros. Y lo dice justo a raíz de la tercera clase de maestro que destruyó el Templo de Dios. ¿Con qué la destruyó? Hombre. Está, está esa enseñanza es una doctrina que está regada por toda la Biblia, especialmente en el Nuevo también. ¿eh? Con que se destruye con la herejía, con una mala doctrina. La doctrina salva. ¿eh? salva Bueno, regreso. Bueno, sí, regresamos. Hace falta decir algo un poquito más sobre este vocablo nomos, que es el que se usa a lo largo de todo el discurso que hace allí el Señor. Este vocablo nomos es el que se emplea para normas y preceptos de carácter moral en el blog nosotros pusimos citas bíblicas donde aparece esta, esta este vocablo ¿sí? allí están pueden leerlos aquí no se puede hacer eso porque esto es para personas que quieren oírlo y verlo y no tienen mucho tiempo pero para, para esto ¿no? pero allí en el blog están todas las citas bíblicas donde aparece el no y siempre aparece en las en, en Juan ¿eh? las epístolas de Juan eh, también Pablo y el mismo señor que la emplean para hablar de la ley moral claro que hay que decir también que nuestra palabra pecado perdón, nuestro, nuestro vocablo uh, ley es la traducción de 3, 4, 5 vocablos en, en que en griego existen para, esa, para ese concepto de, de ley ¿Eh? ¿Eh? pero siempre lo traducimos no siempre, pero casi siempre lo traducimos por ley a nuestro idioma castellano a nuestro idioma castellano entonces esa es la palabra que empleó aquí Jesús al final del al final del de su mensaje del sermón de la montaña y él lo dijo cualquiera que oye estas palabras entiéndase esa expresión palabras, las palabras palabras significa doctrina Sí, sí, sí, sí, no, no es una palabra eh, hola, no hombre, no, por Dios <ríe> palabras aquí, y ahora les voy a poner otro ejemplo, es la doctrina la enseñanza cristiana como cuando Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado sí, sí, sean palabras de origen intelectual o emocional del corazón o de donde sea pero por tus palabras, es decir, por tu doctrina Siempre decimos, no, eh, somos justificados por la fe y la gracia. Sí, eso es verdad. Y eso es lo primero. Porque nadie puede salvarse si no es por gracia y por fe. Nadie. No conozco a nadie que se pueda salvar uh, si no es por gracia y por fe. Eh, tenemos que ser justificados de esa manera. Y a partir de allí, a partir de allí, eh, hemos de cuidar la doctrina. ¿Mm? Bueno, Pelagio, sí, Pelagio. Bueno, pero sí que se encontró con Agustín. Pero Pelagio ha sido uno de los poquísimos en la historia que ha dicho que no hace falta la gracia para salvarse. Bueno, uno de los pocos, ¿no? Ay, Pelagio era un monje inglés, inglés romano, sí, inglés romano, del siglo IV. Del siglo IV. Y él decía, bueno, del tiempo de Agustín, sí, del tiempo de Agustín, y, y él decía eso que no hacía falta la gracia nada, te salvas tú mismo. Era un obispo, era así, un obispo, bueno, dejamos eso ahí. Para no, porque si no nos vamos a la historia. Y entonces regresamos que ¿okay? ese vocablo, o esa frase simple sencilla, las palabras se refiere a eso, la doctrina. Jesús lo dijo, Jesús le dio mucha importancia a la doctrina cuando él dijo, dijo, el que quiera hacer mi voluntad, ahí está otra vez Sabrá si mi doctrina, todo el cuerpo de enseñanza, es mía o es del que me envió. Porque, claro, él, él estaba enseñando doctrina, un cuerpo doctrinal enseñó él. Es mucho. Y, claro, los fariseos eh, escuchaban, dudaban, etc. Y el Señor lo dijo: No, el que quiera hacer la voluntad sabrá la verdad conocerá bien si mi doctrina es mía o es el que me envió claro pero hay que ponerse a estudiar para saberlo no hay que ponerse a estudiar a escudriñar como ordenó él para saber cuál es la doctrina y él hizo, apeló a eso como cuando el, el profeta perdón el rey david también lo dijo en el salmo 119 no sé son muchos versículos que hay allí no sé cuál no recuerdo pero Él lo dijo, la suma de tu palabra, otra vez el vocablo palabra, la suma de ella, es la verdad. La verdad que no pasa. La justicia, esa que Jesús no vino a invalidar. No vino a borrar del mapa. ¿Mm? Siempre será verdad algo, bueno, un ejemplo muy sencillo. ¿no? Simplón. Siempre será verdad aquello de no matarás es verdad, ahora lo era antes y después de que pase esta tierra y hasta el milenio, siempre será verdad, no matarás eso no va a cambiar nunca eso es justicia ¿Eh? eso es justicia ¿Eh? y David lo decía la suma de tu palabra es la verdad, la justicia eso no pasa ¿Eh? como decía el apóstol Pablo yo me deleito en tu palabra, en tu ley pues bien Jesús al final del, del sermón de la montaña lo dice el que oye estas palabras esta justicia, estas normas estas leyes morales y no están dichas todas es, es el que está edificando bien no estos otros que se distrajeron ¿eh? haciendo otras cosas y se olvidaron de mí se olvidaron eso está en Segunda de Pedro nosotros lo, lo hemos puesto en el blog ya lo grabaremos también ¿No? bueno Regresamos al capítulo 5 para ver que lo que está dicho aquí en el 7, como les dije, ya estaba dicho allí en el 5. En el versículo 19, el versículo 19.